Bueno, póngase de buenas, aquí los mejores cinco es el regalos de que estilo, le ha dado el eh. Big Puppy. eh. Es el manual de estilo, ah, bueno. hay que respetarlo. Aquí le regalaron un cuadro con letras diciendo Big Puppy. Y ve a Mike Trout con las cadenas como el Big Papi. Ah, como jugador caro, ¿no? Como pelotero caro, exactamente. Bueno. Número cuatro, cuando fue a San Diego con los padres, le regalaron una tabla de surf ahí, de hecho, al lado de Trevor Hoffman, el líder de salvamentos de todos los tiempos. Sí. Bueno, un terreno de más de 3 hectáreas en Sterling, Massachusetts, y ahí se plantó el laberinto que dice Thanks, Big Papi. Y ahora el chico es que le den el mapita, ¿no? ¿Qué te Número dos, construyeron un Lego ah, en honor a él. Se tardaron 290 horas, es decir, como 13 días, 34,510 bloquecitos. Bueno, en eh, julio de 2013, en el Estadio de los Orioles, David Ortiz se enojó y agarró a batazos el teléfono del dogout. Y bueno, pues se lo dieron, él lo tomó como regalo, pero en realidad quieren que se lo llevara a arreglar. <risa>